Hello everybody. Hola a todos. El estado Minyue es muy claro en el momento presente. El estado, Si mantienes el estado minyue largo tiempo y te fundes con el universo, te darás cuenta uh, claramente there are three kinds of power De que allí hay tres tipos life de poder que apoyan tu vida, de que hacen tu vida fuerte y más bella. ¿Cuáles son estos tres tipos de poder? El primero, te darás cuenta que tú obtienes el poder del universo, Cómo puedes obtener el poder desde el universo? Te fundes con el universo. Dices shu, una y otra vez, hasta ir al estado hei, de unicidad en el que sientes que todas las células y los órganos internos se transforman en chi, se funden con el universo y se vuelven uno con el universo. Y en ese estado, tú te rindes por completo. Y luego puedes sentir que el universo infinito te nutre. Tu interior se vuelve cada vez más y más fuerte. E incluso cada respiración se vuelve la respiración del universo. Esta es la manera en que podemos obtener el poder del universo. En este estado de completud, poco a poco, cuando la conciencia se observa a sí misma, Mingyue aparece. Y luego decimos en Mingyue dice en para mantener el estado Mingyue. De esa manera, podemos alcanzar el segundo poder. Este poder es... El poder del despertar. Es el poder de Minyue. Es el poder de la fuente de nuestra conciencia. Cuando estamos en estado Minyue, Largo tiempo, muy estables, podremos sentir que la conciencia se vuelve muy estable y muy, muy poderosa. Esto significa que nada puede provocarte. Todo tipo de información proviene de los órganos de los sentidos y todo tipo de información se transforma en el marco de referencia. Pero cuando tú, ajustas, estás en Min Jue, en, el des, en el observador despierto, toda esa información no puede influir en ti. Tú te mantienes... Clear, clear, puro peaceful. claro pacífico así que esta es la segunda el segundo poder min -jue, poco a poco se vuelve más y más puro y estable y mucho potencial poco a poco va apareciendo la conciencia se funde con el universo Y entonces se vuelve más y más poderosa La información puede traer grandes cambios para tu vida Minyue da la información Y esto genera grandes cambios para tu vida y para la vida de los otros. Por eso es que decimos, Yuan Xin, xian, yuán, lin, tong, xin xian, shi, chen. lo que piensas lo obtienes. Basados en, en el estado de completud de Minyue y el universo, es que alcanzamos este tercer poder. El amor minyue incondicional. Cuando aparece el amor incondicional, esto nos trae muchas y grandes y profundas transformaciones, todo tipo de transformación para la vida y para el mundo. Este amor minjué incondicional nos trae un profundo valor para nuestra vida. Este es el poder de construir la belleza. Así que todos... Mm, mm, También podemos decir fundirnos con el universo. Poco a poco nos daremos cuenta de estos tres grandes tipos de poder y cultivaremos estos tres tipos de poder para nuestra vida. Luego, Tendrás una vida bella y alegre. Sí. Sí.